Mire, yo colgué en, en, en mi cuenta de Twitter eh, temprano, que oh, no. señores, yo no entiendo nuestra autoridad, no sé qué es lo que le pasa a, al equipo de gobierno del presidente Luis Abinader. Mientras, en los Estados Unidos, a partir del, 20, del 8 de noviembre, me parece, van a prohibir, oigan bien, en Estados Unidos, eh, el director eh, de, de comunicaciones, eh, Mike Muñoz, me parece, se llama. Está ahí en Twitter, señor director. Déjame ver si lo puedo enviar en mi Twitter o, o en mi Instagram. Eh, Asuntos de tiempo. Hoy me cogió tarde en el salón, señor. Tenía que arreglarme los moños. Miren, eh, aquí está. Yo lo colgué en mi Twitter. Miren, el, ese es eh, el Kevin Muñoz. Kevin Muñoz. Kevin Muñoz es el secretario de, de Estado de de comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Y a partir del 8 de noviembre, oigan bien, oigan bien, a partir del 8 de noviembre está prohibido para cualquier turista que viaje a los Estados Unidos entrar sin, sin tener mínimo las dos vacunas o su tarjeta de vacunación. Estados Unidos, ¿eh? Mientras tanto, el hoyo de Chulín, ¿ustedes saben cuál es el hoyo de Chulín? ¿Ustedes ¿Eh? saben cuál es el Oye Chulín? Ah, República okay. Dominicana. Aquí dicen que los turistas no deben de presentar tarjeta Ni de prueba PCR negativa. Menos prueba PCR. Entonces, a Oye Chulín, a la cloaca del, del mundo, porque aquí no importa, porque aquí somos Superman, el Superman que yo dije ayer, Kevin Sechuar, el hijo de Superman. Entonces, yo no entiendo nuestras autoridades. Miren ustedes cómo está el COVID. Adelante, Paola, con el boletín. Así es, Roberto. Nosotros vamos a dar el boletín número 575 a nivel nacional. Tenemos infectados 368,830 casos nuevos, 699 fallecidos, 4,082 funciones nuevas, cero recuperados 357 mil eso es a nivel nacional ahora vámonos a la provincia señor director a la provincia de puerto plata tenemos en puerto plata infectados 9,870. casos nuevos 56 fallecidos 161 defunciones nuevas cero y recuperados 9.343. Eso es el boletín número 575 de la provincia de Puerto Plata. Nosotros como cada viernes hacemos un resumen de los casos infectados de la semana. Esta semana es desde el 11 hasta el día de hoy, 15 de octubre. Tenemos que el martes hubieron 633. El lunes 633, el martes 527, miércoles 13 668, el jueves 752 y hoy eh, viernes 699 con un total de infectados de 3,272 casos nuevos señores en la semana. Eso nosotros, como siempre, le decimos a todas las personas que debemos de continuar inoculándonos. Vamos a visitar los centros de vacunación que existen en nuestra República Dominicana. Así que a ti te invito a que continúes colocándote la vacuna, que es muy importante. Si tú no te has colocado la primera, pues colócate la segunda y si no, la la primera y la segunda nosotros tenemos un invitado sumamente especial en el día de hoy es mi amiguito ronald y como ustedes podrán notar va a ser él un buen comunicador como su padre así que continuamos informándote a ustedes que deben de continuar inoculándose señores así que ya ustedes saben si sí, mira voy a mirar ahí ronald así que ya ustedes saben mis amigos vamos a visitar los 1,875 centros de vacunación a nivel nacional que nosotros tenemos en nuestra República Dominicana. Paola, ¿sabías que hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos? Ah, pero mira qué bien, yo tengo una agüita aquí, si me pueden enfocar, hoy es el Día Mundial <risa> del de lavado, lavado de Manos y atina muy bien en esta temporada que estamos viviendo, viviendo a, nivel, uh -huh. a nivel mundial, que es contra el COVID, eso es parte de la higiene, el lavarse la mano. Así que hoy, como Día Mundial de Lavado de Mano, a ti te invitamos a que cada cierto tiempo del día, pues usted haga esa parte de lavarse la mano que es muy importante. Te ayuda a la higiene personal y también te ayuda a tu salud, que es muy importante. Así que todos a lavarnos las manos. Sí, este ayuda mira, de... eh, señor director, le mandé el tweet que hizo Kevin, Kevin Muñoz. Kevin Muñoz es el vicesecretario de prensa. Yo ahorita dije que era secretario de comunicación, el vicesecretario de prensa de la Casa Blanca. Y ahí está el mensaje, mírenlo ahí. Eh, yo lo puse adrede en inglés Ajá. para que a ver si algún oficial o el ministro de turismo o el ministro de salud pública me lo pudieran traducir. Entonces se lo puse esa está en inglés. Eh, eh, recuerden que mi inglés me ha chacao, ¿eh? <laughs> okay. They use a new travel policy that required vacation for forgetting national travelers to the United States will begin on November 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health strangers, and consenting. In español en mi buen español traducido, todas las políticas nuevas para viajar a los Estados Unidos requieren eh, vacunación a todos los viajeros nacionales e internacionales que viajen a partir del 8 de noviembre. Esta, este anuncio y fecha aplica para ambos eh, viajeros internacionales y locales. Esta política está guiada por... Eh, por, la, por salud pública, Public Health, striking, eh, no sé qué significa, y conciencia tampoco, atención, eh, Videlki. Entonces, mientras aquí hacemos un anuncio eh, de que tenemos, eh, Videlki, Paola y Luis, tenemos a los turistas que pueden entrar y salir a este país como le su gana, sin vacuna y sin prueba de COVID, entra en todo tomando en cuenta que el mismo ministro acaba de decir que hay otras variantes COVID en el país, no solamente la Delta, la Delta es la más contagiosa, pero está la Delta Gama, de hace mucho, eh, eh, que es también peligrosa. Y hay otras variantes de COVID. Roberto, ¿sabes que Con respecto a esto, yo entiendo de que eh, nuestros ministros, eh, principalmente el de salud, eh, deben de tener un plan diseñado y esquematizado, porque se ha estado hablando que de las dos dosis para poder entrar en los establecimientos. Pero también eh, en el día de ayer ya estaba circulando la información que el que tenga una dosis en su tarjeta presentándola sí, también... Sí, sí, porque pero van a dar que una prórroga. Sí, no, un no, no, pero es que no puede dar ninguna prórroga. Es que él lo que debe de hacer, es esperar el tiempo de seguir el aumento de 50, 60, 75 mil personas que, que vacunando hoy, al día. Oye lo que dice hoy. Que luego que lleguemos al 70% con dos dosis ya no va a ser necesario. O sea, que los que eh, no quieran ponerse la dosis, o sea, algo sin sentido. O tú estás motivando a que las personas se vacunen de una forma inteligente, como la es eh, que los establecimientos comerciales pidan la, la, la, la tarjeta, o tú no motives nada, porque entonces motiva por un lado, y por otro lado, tú le dices a la gente que no la tiene. No, que el que no la tiene dice, sí, pero, yo voy a esperar a que los otros completen. Claro, que completen el 70. Sí, ¿ya? Mí, mira que el yo... que tiene en su mente que no se va a vacunar, va a decir, yo voy a esperar que el 70% de, lo, de los ñames, ¿verdad? Porque para, para ese tipo de personas que todavía no se han puesto la primera dosis, los ñames somos nosotros los que estamos vacunados, porque cogimos el gancho de que nos metieran un chi para saber nuestra vida. Gran vaina, a mí me pueden meter 10 chi, ¿qué, qué me importa a mí? Yo soy delincuente, ¿eh? Yo tengo algo que ocultar. Ahora, ¿qué delincuente es que tiene miedo que le metan sí, un chip? pero mira mira donde algo que yo no entiendo y, y, y entiendo que debe de haber un poco más de concordancia en esto. Si no están a nosotros diciéndonos que los dominicanos que tenemos que vacunarnos la primera dosis, dos, para entrar a los centros de establecimiento, todas las medidas que se están eh, optando para, para adaptando sí. para eh, ahora, sin toque de queda. Entonces, ¿cómo es que a los turistas, entonces no le están exigiendo la vacuna para entrar al país. Entonces, ellos no nos no pueden traer a nosotros. Nada. Entonces, es como si los turistas fueran, fueran se No, es como si los turistas fueran eh, unos dioses que pueden entrar a este país porque sí, que nosotros estamos aquí para nada. Pero Entonces, yo eso no lo entiendo señor eh, presidente, la vicepresidenta, la primera dama, el ministro de Salud Pública, un llamado, deben de tener un poco más de concordancia ante las medidas optadas para nosotros los que vivimos en Santo Domingo y para los turistas, al contrario, al turista es que usted debe de exigirle más porque usted no sabe lo que ellos traigan de otros países y no lo traigan aquí a nosotros. En Europa, Entonces, Paola, se ha estado filtrando de que hay algunos países que la Sinovac, por el grado que ha tenido de, de eficiencia y efectividad, no, no estarían permitiendo turistas o personas a su país que solamente tengan estas dosis aplicadas en su cuerpo. Entonces, estas son medidas que, aunque se ven un poquito eh, muy, muy fuertes por el dado de, de las vacunas y que nosotros, lamentablemente, en un tiempo solamente contábamos con esa en dado de que seamos perjudicados, pero son medidas que los países toman dependiendo eh, la variante que estén precisamente, toda, y el que tenga la delta debe de tener mucha más preocupación. Toda medida que se adopte un país para beneficio de los ciudadanos, en este caso contra el COVID, hay que aplaudirla. Señores, el COVID se llevó muchas personas. Lo que se está tratando es... Y, y se, llevar, se, sigue se, llevando, se, llevando. se sigue llevando. llevando muchas personas. muchas personas. Lo que se quiere es que las personas cojan concientización se vacunen se protejan contra el Covid. ahora bien yo no sé si ustedes vieron en las diferentes redes sociales cómo personas Roberto estaban frente al congreso nacional en el día de ayer manifestando manifestando que lo que el presidente acaba de adoptar de, de, de ser obligatorio para entrar a los sitios presentar la tarjeta de vacunación que eso no debe de ser así. Oye, Roberto, la no, no, ignorancia de no, las no, personas. No, no, porque oye, es un país de democracia. No, no, es un país democrático. Mire, tienen que tomar las medidas, como lo hizo el ministro de Salud, que ahora se está echando para atrás, ahora está sí. flexibilizando sí. las medidas que tomó con la resolución 0048, según la ley de salud pública. Entre ellas estaba eh, que es obligatorio presentar tu tarjeta de vacunación, obligatorio usar mascarilla, entre otras medidas que tomó muy apoyado por la mayoría de la población. Y por otras no. Tú, tú tienes que estar claro que tú, tú gobiernas eh, o tú diriges para un país donde no todo el mundo está de acuerdo. Recuerda que el presidente Luis Abinader ganó con, con un 53%. 3. O sea, hay un 40 y pico que no está de acuerdo con, con el gobierno de Luis Abinader. Eso es algo normal en todos los países de democracia. Ahora bien, tú como mayoría tienes que imponer cosas para que la mayoría se beneficie. Y en este caso, la salud pública.